Y le han vendido a este pueblo muchísimas ilusiones y después no cumplen nada. Pongo el ejemplo más reciente Danilo Medina se midió y se expresó ante el pueblo que sería el gobierno de, que había soñado el profesor Bossi, que él se convertiría en el paladín de la justicia y que lucharía en contra de la corrupción. Y al final de su jornada... Esos dos periodos terminan siendo los dos periodos más corruptos de la historia. Habló de independizar la justicia, la hizo más dependiente, al punto que todavía Luis Henry Molina la maneja como un dictador y el PLD dirige el Poder Judicial. Todavía se blindó y de manera pendeja la oposición, porque los 27 partiditos, que son 27 eventos ríos, lo que busca es cabildear, al que está por llegar al poder y se vende al mejor postor. Ninguno de eso va a hacer nada por la patria. Todos lo hacen. Hay gente que no da un golpe, que se más de eso. Y lo que hacen es buscarse la cada cuatro años. Y el pueblo está desaparecido. Él es presidente. Y lo que han hecho es negociar. Y si te mide lo anterior, peor. Y eso que ustedes están viendo ahí... Ese discurso que ustedes están viendo ahí, que el presidente afrontó, Ramón Valburquerque, y ya que usted lo puso, señor director, y es la parte que yo voy a, a decir en un momentito, para que usted lo un poquito más. Le propone al presidente resolver el problema de los altos costos del combustible. El presidente dijo que iba a mandar un proyecto de ley. Mira, a modificar la ley. 112. Ese que ustedes vieron ahí, que fue senador y presidente del Senado, del gobierno de Hipólito Mejía, fue el que propuso, hizo la ley, la propuso y con la mejor buena fe explicó lo que pasa. Y le dijo al presidente que no depende de los precios de los hidrocarburos de la ley, que se generaron márgenes de beneficio para los para lo que importan combustible, que en el momento en que se... El propuso la ley eran cuatro, ahora son 102. Que se producen exenciones, mientras nosotros, los motoconcheros que dan, dejan el forro, tienen que pagar 95 pesos por cada garón que le ponen a su motorcito por los grandes márgenes de beneficio que impuso Felucho y el gobierno y la mafia morada. Y eso se ha quedado. Así y que cuando se explica el 1% del margen de beneficio, cuando el precio del combustible sube, lo único que puede hacer industria y comercio que ya solamente maneja el 18% de esos márgenes de beneficio, beneficio que tiene, que controla solamente eso, porque solamente tiene la capacidad para para albergar el, el producto terminado, no el petróleo, el barril. Por eso es que nosotros no manejamos los precios y es un puesto no baje de beneficio extraordinario. algo que como el autor lo explica de manera maravillosa y le dice el presidente y le advierte que esa no es la manera de, de resolver ese problema, que hay que bajar los márgenes de beneficio, quitarle las exoneraciones, las exenciones a esa gran compañía, dice cómo es posible que la Barrigol, que León Jiménez reciban una exoneración de una determinada gran grandísima cantidad de combustible mientras el pueblo tiene que pagar. Eso no es posible. Y que eso marque el beneficio hay que reducirlo. Porque están al margen de la ley. La ley no previó ningún tipo de beneficio de esas maneras para beneficiar a los ricos de este país. Pero el presidente ha dado manifestaciones en su rendición de cuentas que quiere hacerlo bien. Se está luchando en contra de la corrupción, poniendo una procuradora. Y un ministerio público, con la capacidad que tiene, dentro de las limitaciones que le ofrece la ley el estatuto del ministerio público, una justicia independiente para la investigación, comenzó con la operación anticulpo, en el que están envueltos dos hermanos del expresidente de la República. Se tiene la mira al pulpo eléctrico, en el que hay envuelto, en medio de ese escándalo, dos hermanos de la primera dama de la República. Ahora se realizó hace poco la operación Caracol buscando otros entramados con la intervención de la Cámara de Cuentas que servían como albergue de acuerdo a Camacho, el que maneja el departamento la Procuraduría de la persecución de la corrupción a nivel administrativo y eh, se estableció un escándalo con la ministra de la Juventud, en ese momento inmediatamente la, la suspende y luego la destituye por los escándalos de corrupción para que afrontara su, su situación en la justicia. Se presenta un escándalo sexual con eh, una, una acusación de una empleada del, que dirige el Instituto Agrario Dominicano inmediatamente lo suspende y nombra a otro. Lo mismo sucedió con el que dirigía eh, a Ugana de en Santiago, una acusación suspendido de otro. Se suscitó un escándalo con la jeringa y la adquisición de una cantidad determinada que a 25 pesos cuando pasecito inmediatamente cancela al ministro de Salud y nombra a otro. El problema haitiano que tanto le han pedido el presidente de la República dijo vamos a hacer unas verjas perimetrales estamos buscando para su construcción además de la intervención privada del empresariado dominicano la asesoría israelí para esa construcción como ellos son especialistas en ese tipo que tienen uno de los de, de los muros de de los más elevados, de los más seguros del mundo, de, de la franja de Gaza, que todo el mundo conoce lo que pasa ahí, y ha dicho que va a poner drones, que va a, hacer una, va a tomar una serie de medidas interesantes. Yo entiendo que el presidente debe aplicar la ley tal cual, la misma constitución, una humilde recomendación que nosotros damos es que todo extranjero ilegal que nazca aquí se vaya al libro de extranjería, para que en su país sea inscrito en el libro, en las actas de nacimiento de su país, porque son que la ciudadanía se limite única y exclusivamente a aquello como lo establece nuestra constitución, por el Yusánimo, y que los hijos, porque este es el único país del mundo donde hijos de dos ilegales haitianos,